hoy contamos del 30 al 50 vamos a hacer una pulsera para seguir contando con unidades y decenas ¡Hola chicas y chicos! hoy os propongo hacer unas pulseras chulísimas necesitamos muchas bolitas de colores, hilos y una aguja de coser con punta redonda ¿os animáis? a cada pulsera le pondré 10 bolitas quiero contarlas todas para ver cuántas pulseras puedo hacer pero ya he empezado varias veces y siempre me equivoco porque solo sé contar hasta el 29 y aquí hay muchas más hola numerilla qué bonitas son tus cuentas de colores tienes muchas ¿quieres contarlas? te ayudaré vamos a colocar juntas las que son iguales y aprenderemos un montón de números nuevos ¿empezamos? Vale, mira, yo tengo toda esta cajilla para meter las cuentecillas, ¿habrá suficientes? Ya veremos, Voy Ve colocando 10 cuentas iguales en esta cajita, a ver qué pasa Aquí las tengo, 10 bolitas, que son una decena Muy bien, numerilla, pues vamos a llenar más cajas de 10 hasta que las contemos todas Vale, Patia, aquí hay otra caja con otras 10 y ya tenemos... Dos cajas de decenas que son 20 cuentas. Muy bien, numerilla. ¿Recuerdas cómo se escribe el 20? Claro, se escribe con un 2 porque tenemos dos cajas de decenas llenas. Y a su derecha un 0 porque no tenemos ninguna bolilla afuera de las cajas. Bien, seguimos. Vamos a llenar otra caja de decenas. Numerilla. ¿Sabes seguir contando? Claro, todos los 20 tienen a la izquierda un 2 de las dos decenas, que ahora se llama 20, y a su derecha pondremos las unidades para llenar la tercera caja. Chicas y chicos, contad conmigo: 21, 22, 23, 24, 25, 26. ya ponemos una cuentecita más y tenemos tres decenas ¿sabes cómo se escribirá un número que tiene tres cajas de decenas llenas? a ver déjame que piense se escribirá con un 3 por las tres decenas y a su derecha un cero porque no hay más unidades exacto numerilla ¡Muy bien! Y su nombre se parece a tres. Es el número 30. ¡Ah, claro! Cuando digo 30, parece que voy a decir tres, porque tengo tres decenas de bolitas. ¡Eso es! Ahora vamos a llenar la cuarta caja. Verás qué fácil es. ¡Ya está! Como he puesto una cuenta nueva! ¡Tengo 31! ¡Fenomenal numerilla! Y se escribe así con esas tres palabras. 30 y 1. Aunque como son cuentecillas, diremos 31. Sigue. Con esta tendré 32 bolitas más. Y lo escribiré con un 3 y a su derecha un 2. ¿Será el número 32? Claro que sí, numerilla. Como ya te sabes la regla para formar todos los treintas. Y estoy segura que también la saben todas las niñas y niños. Os invito a que vayáis contando y escribiendo las cuentecitas que voy añadiendo. ¡Vamos, chicas y chicos! ¡Ahora van tres! Pues ya hay treinta y tres. Y Patia, ¿el treinta y tres se escribe con un tres y otro tres? Eso es, numerilla. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Valen lo mismo el 3 de la izquierda que hemos escrito de rojo y el de la derecha que hemos escrito de color azul? No valen igual y tampoco se llaman igual. En el rojo caben muchísimas bolitas porque cuentan las tres decenas y se llama 30. Pero en el azul caben solo tres bolitas y se llama tres. El rojo es mucho más grande que el azul. Claro que sí, numerilla. Un 30 es mucho más grande que un 3. ¡Vamos, chicas y chicos! ¡Contad conmigo las bolitas! Ya hay otra más y tenemos 34 que se escribe con un 3 a su derecha, un 4. Seguimos con 3 decenas y 5 unidades y este es el 35. Le sigue el 36 con 3 decenas y 6 unidades. Viene ahora el 37 con 3 decenas y 7 unidades. Ahora va el 38 con el 3 y a su derecha un 8. Y para ir terminando de llenar esta caja está el 39 con el 3 y a su derecha, el 9. ¡Eso es! Y colocando esta bola, llenamos la cuarta caja de decenas. ¿Y qué número es este, Hipatia? Pues uno que se parece a 4, pero termina como el 30. Es el número 40, que se escribe con un 4 y a su derecha el 0. ¡Uy! Al se le ha perdido la i que tenía el 30. Muy bien, Numerilla, eres súper observadora, eso está genial. Seguimos llenando otra caja de decenas más. Yo ya estoy cansada de contar tantos números. Vale, Numerilla. O, eso pues lo llenaremos esta caja que es la quinta. Como no tienes más cajas y ya estás cansada, guarda las otra bolita que seguiremos otro día. Vale, chicas y chicos, seguimos contando y terminando. Con 41 más tenemos 41. Con 42 más tenemos 42. Con 43 más 43. Con 44 más 44. ¡Qué! Y Patia, mira, el 11 se escribe con el 1 y otro 1, el 22 con un 2 y otro 2, el 33 con un 3 y otro 3, y el 44 con un 4 y otro 4. Así es, numerilla, muy bien. ¿Y cuánto vale cada uno de esos 4? El 4 rojo, que es el de las decenas, 40 bolitas, y el 4 azul, que es el de las unidades solo vale 4 bolitas fenomenal numerilla chicas y chicos estoy segura que ya vais cogiéndole el truquillo a eso de contar cómo le pasa numerilla vamos que seguimos en la nueva caja hemos colocado 5 y ya tenemos 45 si ponemos 6 juntamos 46 con esta van 7 y ya tenemos 47 otra más y ya van 8 este es el 48 con esta ya tenemos 9 y aquí está el 49. Y por fin ya tenemos 5 cajas de decenas. ¿Y cómo se llamará este número? Una pista. Se parece al 5 y termina en enta como el 40. Es el número 50. Bien. Hoy ya lo dejamos aquí porque hemos aprendido un montón de números. Claro, pero numerillas, es que eran todo muy fáciles. El próximo día terminaremos de contar tus bolitas, que aún quedan muchas. Hasta luego, numerillas, chicas y chicos. Hasta luego, Ipatia, con los números que sabemos y los que hemos aprendido hoy, ya controlamos desde el 0 hasta el 50. En esta tabla están todos, con las decenas de rojo y las unidades de otros colores. En el próximo vídeo seguiremos contando cuentecillas para hacer pulseras y llegaremos a...